Hola hola que tal mi gente totera, aquí un video más para su canal Vivdota. En esta ocasión les quiero mencionar unos regalos que vendrán para navidad los cuatro terrenos más sus temas de diferentes modelos. Les traigo estos terrenos y la mención de los regalos como agradecimiento ya que hoy llegamos a los 200 suscriptores. Gracias a todos mis suscriptores y los que se suscribirán al canal, saben que siempre les traigo contenido de calidad y eso todo por vosotros. Ahora mi compañera les dirá lo que vendrá en el vídeo, como siempre y esta vez iremos al grano para que no se me desesperen. Le doy la palabra en par. Bien putitos, el primer tema será, y quiero que miren atentamente al tema por favor, y no se les vaya la mirada a otro lado, ok. Primer tema, explicación de los cuatro terrenos en HD. Explicación de los temas. Mención de las sorpresas que vendrán para navidad Bien antes de mencionar los terrenos Quiero decirles que el tutorial de instalación de dichos terrenos Estarán en un vídeo en el facebook oficial del canal VivDota Muy bien explicado y corto para que puedan instalarlo sin ningún problema El link de la página del facebook estará en la descripción del vídeo Sin más comencemos Bien, terreno 1 con el nombre, Ciudad HD 2K. Ahí observen bien el terreno que está bien perrote, ya muchos me venían pidiendo este terreno y bueno aquí está. También quería decirles que les he bajado el peso de los terrenos para que no consuma casi nada de gráficos y pueda correrles decentemente en su computadora de cartón como el mío XD. Y de información extra, en la página oficial de Facebook VivDota, estaré poniendo el peso en megabytes de cada terreno para que puedan ver cuál es el que consume más y menos gráficos. Todo bien ordenadito para que no se confundan por supuesto. Me gusta darles contenido de calidad y sumamente ordenado. Segundo terreno con el nombre, TOTA 1 HD4K, y eso de HD2K, 4K no es mentira y podrán ver la calidad de cada terreno, mi gente, algunas estructuras están mejoradas y por supuesto el terreno en su totalidad, observen. Por si no saben lo que es un tema, estaré poniendo en la pantalla una foto de lo que es cambiar un tema. Ese es un tema mi gente y aquí les traigo 6 temitas super bonitos y gratis para mi gente dotera. Podemos combinar el tema con su mapa de su preferencia y así quedar más personalizado. Si les está gustando el vídeo les invito a dar me gusta y suscribirse si no están suscritos para que así no se pierdan ningún vídeo que estaré subiendo. Gracias mi gente por sus pollas, digo digo por sus apoyos. No no. Tercer terreno con el nombre, Dota 2 versión 1 HD, este terreno también está super guay, con unos árboles muy cool. Tiene una vegetación muy agradable y para ser sincera tener esta calidad en los terrenos hace que mis partidas sean más divertidas y entretenidas, motiva a seguir jugando. Podemos observar que los árboles del lado muerto no tienen hojas, lo cual nos puede beneficiar mucho al jugar en sus partidas. Cuarto y último terreno con el nombre, Dota 2 versión 2. En esta versión podemos apreciar que los árboles son diferentes y algunos puntos del terreno, también muy agradable visualmente por su vegetación y calidad HD. Bueno mis amigos, ya que el vídeo se está alargando, he decidido dividirlo en dos partes. Para así no pase los 5 minutos y también podamos entender mejor el contenido, no se preocupen ya que la segunda parte estará saliendo en la parte derecha de arriba o en la descripción del vídeo. De Recuerden necesita... apoyarme con su like, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos y sobre todo compartir para seguir aumentando nuestra comunidad. Gracias a todos vosotros y nos vemos en el segundo vídeo. Así es mi querida Empar, recuerden mi gente pasarse por el canal ya que tenemos contenido que estoy seguro que les interesará mucho. Ah también recuerden que el link de descarga con su tutorial de instalación estará en mi página oficial de Facebook BibDota, y todo gratis para ustedes mi gente, sin más nos vemos en la segunda parte del vídeo.